A usted no le pase esto. Hey guys. Lo paso bien, poniendo mi objetivo y últimamente lo estoy logrando, así que bacano Según una investigación exhaustiva que realicé en internet buscando en Google, pesar entre 61 kilos, que es el mínimo saludable a 83 kilos, que es el máximo saludable, después de acá todo está mal, cuando me puse a la fila logré llegar a los 82 kilos que está dentro del rango saludable y hoy día estoy en este rango, pasé 100 kilos a 82 kilos con estos tres tips, comía 8 veces al día, empezaba a las 8 en intervalos de 2 horas, terminaba de comer a las 10, segundo tip Pan, fideos, arroz, nada con harina, nada de papa. No, nada de papa. Y el tercer tip. Hola, ¿cómo estás? Bien. Mi sobrina. Mucha fruta, cáscara, mucha verdura verde cruda. Lo importante es mucha agua. No soy experto en esto, solo digo que me funcionó. Me gustaría llegar a los papeles. 79 kilogramos en 66 días. Hoy es 10 de octubre, peso 89 en 66 días más. O sea, el 15 de diciembre veremos cuánto peso. Así que la idea es enfocarse en el proceso. Los resultados vendrán después. Chao, Teo! Ok. Ah, creo que es hora de revisar las preguntas. Oye, oh yeah, preguntar un árbol. Hazte oh yeah, la pregunta de qué dolor tendrías en tu vida. Amada Ceballo dice que. Está en un momento de su vida que está dispuesta a todo la Abuela estuvo dispuesta a ver la decepción de su padre cuando se cambió de carrera Pero la papió está recién aceptando que para lo que se quiere se necesita esfuerzo Iguala como buena mamá está dispuesta a todo porque sus hijos estén sanos y felices Familia Lu dice que ella carga con las consecuencias de siempre decir la verdad A cambio de siempre estar con una sensación de alivio Bel Montesino a su vez que cada vez que no ha estado dispuesta a pagar lo necesario para las cosas que quiere conseguir no los consigue si lo quiere todo debería poder sufrir un poco más a su vez Camilo Aburto me pregunta cuáles son mis influencias de YouTube y tengo que decir que claramente es Casey Neistat alguien más que no es youtuber pero sí lo conocí a través de YouTube es el comediante escocés nacionalizado estadounidense Craig además muchos otros canales en el writer de Blog Brothers eh, hasta a Ninja, uuuh, ese, ese sí queda antiguo, es pre-youtube. Mada Semayo dice, ¿a qué edad más o menos comenzaste a tomar conciencia del sacrificio a ser más constante? Lamentablemente tengo que decir que lo hice hace poco, con los 29, 30 años. Ahí como que me di cuenta que las cosas no necesariamente sean fáciles. Vale, su pregunta, ¿crees que hay personas que tienen más capacidad para soportar el dolor que otras? ¿Quiénes son más favorecidas? Yo creo que no. Creo que hay gente que se adapta más rápido, que entienda la primera Pero creo que todos somos capaces de soportar dolores si es que en verdad queremos algo Creo que todos tenemos las mismas posibilidades Familia Lu, ¿Hoy día qué te gustaría hacer pero miedo no lo haces? Hmm. Actualmente creo que lo, lo viví mucho con el tiempo de la música Cuando quería tener una banda Porque se suponía que tenía que tener una banda Pero en realidad era porque no quería estar solo No quería arriesgarme solo a eso Creo que eso me impidió ser solista desde mucho antes Mucha siempre he tenido el miedo de en abrir conversaciones como que trabajo súper bien solo y soy súper malo en para abrir de conversaciones con otros pero si los otros me hablan a mí no hay ningún problema para las preguntas del árbol este, este miércoles ¿eh? Bueno, gracias a su respuesta estaba pensando que el tema que nos cueste tanto aceptar que hay esfuerzo y hay dedicación detrás de todo el gran éxito, es porque simplemente separamos el proceso de la meta, cuando en verdad todo es un gran conjunto y desde chicos nos han enseñado que fracasar es súper malo y que siempre tenemos que ser buenos y siempre nos tiene que salir bien, que no hicieron pensar que el proceso era muy distinto al objetivo. Cuando yo hago este blog mi precio es... Estar una hora menos al día con los que quiero o privarme de ciertas cosas porque tengo que editar. Pero en realidad mi objetivo es tanto la meta como el proceso. Y si lo abordamos de esta forma, creo que ayuda mucho mejor a manejar la ansiedad. ¿Qué vas a sacarlo?